Hola, mi nombre es Enrique Silva Millán... ...actualmente soy profesor de Física Superior... ...Introducción a la Física, Mecánica y Fluidos... ...en la Universidad de Aconcagua... ...imparto mi, imparto mi actividad profesional... ...en la Universidad de Aconcagua... ...en las carreras de Técnicas y en las carreras de Ingeniería... ...ingresé a la Universidad de Aconcagua en el año 2003... ...comprenderán que llevo alrededor de 15 años en la cual ha tenido un crecimiento sostenido, sustentable y que apunta fundamentalmente a alumnos con alto grado de vulnerabilidad, alumnos que dejaron la enseñanza media o repentinamente estaban estudiando una carrera tradicional o en otra universidad y por razones tanto personales o laborales tuvieron que insertarse inmediatamente al mundo del trabajo. Pero siempre con el sueño de poder el día de mañana adquirir una profesión... ...y en este caso la Universidad Concagua... ...se da cuenta, tiene una gran visión... ...en este segmento... ...y da esa oportunidad a, aquellos, a estos tipos de alumnos... ...que tienen esta problemática... ...solamente quería decir eso... ...que llevo 15 años aproximadamente... ...desarrollando mi actividad académica... ...en la Universidad Concagua... ...y que en estos momentos se encuentra sometida... ...a un proceso de acreditación... ...y esperemos que salga todo con éxito... Porque en la medida que esta universidad se acredite, va a ser muy beneficioso para nuestros alumnos con situaciones de petición de becas, con garantías económicas mucho más favorables. Bien, quedamos hasta acá y espero para la próxima seguirles comentando una nueva actividad. Gracias.